Hola, daremos un repaso a la nomenclatura de alquenos. Como recordaremos, los alquenos presentan dobles enlaces. Aquí tenemos una maqueta representativa, vemos que son moléculas planas que tienen un ángulo de enlace de 120 grados. Y aquí estamos demostrando el más pequeño de los alquenos, que es el que tiene dos átomos de carbono. Según la regla, como son dos átomos de carbono, el perfil que utilizamos es ET y la terminación sería ENO a contrario de los alcanos que salen. Entonces, este compuesto representa al ET. Si le añadimos otro, aquí sustituimos este hidrógeno y le ponemos un grupo de carbono, sería otro compuesto. Por ejemplo, este que tiene tres átomos de carbono, doble enlace y el otro es un enlace sencillo, pero que pertenece a los alquenos por la presencia de los dobles enlaces. Por lo tanto estos son tres átomos de carbono prefijo pro terminación eno. Este sería un ejemplo de el propeno. Su representación en fórmula del eteno Que sería aquí el doble enlace como lo habíamos visto anteriormente. Como ahorita lo representamos aquí tenemos el eteno. El eteno que tiene dos enlaces, el carbono utilizado con cada, uno, en el con cada uno de ellos, y los otros dos son hidrógenos, porque eso, por eso aquí no hay CH3, no hay CH3. este es LT. Y el propeno el que tenemos, en este caso sería, aquí pues, el doble enlace, los dos hidrógenos, aquí un solo hidrógeno, para cumplir la tetravalencia, 3 y 1, 3 y 1 de hidrógeno son los cuatro enlaces, y aquí el CH3 manera de representar podemos ver aquí otro alqueno, vemos ahí su doble enlace y el resto tiene en la cadena enlaces simples entre carbono y carbono, por esta razón es un alqueno porque presenta al menos un doble enlace, si vemos cómo la, la forma tetraédrica en los enlaces simples se mantiene pero en esta parte la molécula es plana. se ve ahí lo, lo plano de esa lo que le da a esa forma este alqueno se representaría así. Aquí lo podemos ver en su fórmula semi Vemos que son 10 átomos de carbono. Por lo tanto, en la posición, como dice la regla, en, el, en la posición del carbono de la cadena más larga, en este caso la cadena que contenga los dobles enlaces, está entre el carbono 4 y 5. Dice la regla que hay que darle la numeración más pequeña, entonces en el 4 y el 5 el número más pequeño es el 4. Por lo tanto su nombre es. Como dice la regla actualizada, son 10 átomos de carbono, ponemos el prefijo D, la posición numérica menor o se encuentra el doble enlace, de K4 y la terminación es. Esta es la nomenclatura de pack más actual. La vieja decía que se ponía la posición y se indicaba. El prefijo de los 10 carbonos, que es T, del decano, el decano, la denegación de los sería 4 de C, pero la correcta, no son correctas, pero la más actual y la que más se debe manejar es Otra manera de representar al deca 4 menos, sería sería esta, si fijan aquí se ve la parte plana del doble enlace, representando la molécula como es en la realidad. Entonces, este sería el DECA4N. Cuando existen más de dobles enlaces en la molécula, dice la regla que se nombran así. Aquí tenemos una manera de representar un hidrocarburo alqueno que presenta dos dobles enlaces. Aquí lo visualizamos. Es el mismo. Acá, en la forma de líneas y puntos, se le pone la, la, forma, la forma de la molécula. Acá, en la en la representación de compuestos donde en este caso que es la fórmula semi-desarrollada no es necesario poner la foto. Entonces para nombrar este compuesto se dice que hay que indicar el número de carbonos: son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el mismo. Entonces indicamos el prefijo correspondiente que es indicamos las posiciones, justo en es la posición 4 4 4, 5, 6 7, 8, y en la posición 8, son dos dobles enlaces, entonces se me pone y antes de la terminación el. este compuesto es deca, 4, 8 y en aquí tenemos dos maneras de representar a un compuesto, vamos a nombrarlo primeramente hay que cuantificar los carbonos que hay en la cadena 1, 2 3, 4, 5 y 6 dice la regla que hay que iniciar del extremo más cercano al doble enlace pero en este caso como es simétrico podemos empezar de aquí o de acá, haría lo mismo multiplicamos 1, 2 3, 4 5 y 6 entonces para nombrarlo tiene 3 en este caso 3 dobles enlaces, 1, 2 y 3 por lo tanto como tiene 6, el prefijo para 6 es hexa el prefijo para 6 es hexa hexa lo pongo aquí abajo hexa y tenemos que en la posición aquí el doble enlace entre el carbono 1 y el 2, damos la doble más baja es el 1 este está entre 3 y el 4 le ponemos 3 y este está entre el 5 y el 6 le ponemos 6 son 3 dobles enlaces por lo tanto ponemos el prefijo tri y como es un alqueno le ponemos este compuesto se llama hexa 136 tres, trieno aquí tenemos este mismo compuesto representado con sus tres tipos de la forma real o similar en, de, en la realidad sería esta este compuesto también tiene es un hexa es un hexa y tenemos en la posición 2 ¿no? y cuatro son dos dobles enlaces ponemos el prefijo D en también podemos presentar alquenos cíclicos vemos aquí el doble enlace y estos se representan de la siguiente manera se hace en cualquier parte podemos poner el doble enlace o podría ser así De representar y el nombre sería ciclo como ese no es enlace la ubicación pues va a ser la mínima que sería uno que no es necesario ponerle uno entonces el nombre sería ciclo exeno. igual podríamos representar el ciclo buteno. o podría ser el ciclo penteno. Podemos entrar, podemos encontrar alquenos cíclicos con dos o más dobles enlaces y la nomenclatura sigue siendo el mismo criterio, la misma, la misma regla. Entonces, Podemos contar de aquí 1, 2, 3, 4, 5 al revés, o empezar de aquí, de donde sea. La idea es que sea la numeración más pequeña y que abarque a donde enlace. Entonces podría ser 1, lo puedo marcar aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el mismo. Este es el mismo que esto. Entonces se llamaría este en el carbono 1, 6 átomos de carbono, entonces es pacífico, el ciclo, el XM. En el carbono 1 y en el carbono 4 se encuentran los dobles enlaces. Y como son dos, se pone el fresquismo D y la terminación E. Ciclo 1, 4, 10. Si estuviera el enlace en otra parte, por ejemplo, por ejemplo, ya le cambié la ubicación del número. entonces sería otro compuesto. Debo de contar, puedo empezar a contar de aquí. 1. No lo voy a dar para acá. 1, 2, 3, 4, porque me haría denominaciones más altas, me voy para acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sigue siendo el ciclo exeno. Pero en qué otra posición está el doble lambda en el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces sería 1, 3, 10. Ciclo exel, 1, 3, 10. Ahora, si los alquenos están ramificados, hemos visto alquenos enlace con dobles enlaces, eh, múltiples, pero todos son de cadena cíclica o cadena lineal, sin ramificación. Cuando están ramificados el criterio es el mismo que para los arcanos. Aquí tenemos este ejemplo de la cadena más larga que contiene doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero tiene una ramificación. Lo represento. Se presenta esta maqueta con fórmulas. Aquí tenemos esta, este arqueno, que está representado así. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su cadena más larga contiene el enlace es de 7 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada punto representa un carbono. En esta simbología de fórmula. Entonces, para nombrarse los ramificados Tenemos que Dice la regla que hay que cuantificar La cadena más larga del extremo más cercano al doble grasa Entonces está en el carbono 2 y 3 En carbono 2 y 3 Entonces, en la ramificación tiene un carbono Entonces es una ramificación metil Ramificación metil En la posición 4 1, 2, 3, 4 En el carbono 4 se encuentra en el caso de los 4 se encuentra la ramificación metil. Para nombrarse, se sigue el criterio que en los cercanos. Tres partes. Primero, indicar la posición donde está la ramificación. Es 4. Y el nombre de la ramificación: metil. 4 metil. Y compuesto bases de 6. Hexa. En la posición 2. 2. N.